La Constitución garantiza y promueve la formación de circunscripciones territoriales en el país, democratizando la participación e inclusión. Buscando siempre el buen vivir de los ecuatorianos.